deseables para la mayor parte de la gente en un marco muy especial que es el marco de la crisis ecológica y social que estamos viviendo es decir, no en el mundo que nos gustaría que fuera no en lo que nos gustaría eh, que existiera materialmente sino en lo que es ¿no? y por eso eh, me parece que a la hora de, de plantearnos todas estas alternativas hay que pensar también eh, en qué mundo las tenemos que construir y, y voy a a tratar de reflejar un poco el momento que estamos viviendo, repasar un poco el momento que estamos viviendo, porque mmm, decía siempre Jorge, dice siempre Jorge Rietzman, que para mí es una persona pues, muy cercana, que es imposible salir de un pozo si previamente no eres consciente de que estás en él. ¿no? Y entonces hay que mirar un poquito cara a cara la realidad que vivimos para poder pensar y para poder entender por qué planteamos el tipo de líneas de salida, y de líneas alternativas que yo voy a plantear. ¿no? Eh, y lo voy a hacer a la luz de la pandemia, porque el coronavirus, la pandemia, está siendo, desde mi punto de vista, un, la posibilidad de tener un verdadero minuto de lucidez, un minuto amargo de lucidez en muchas cosas, pero un minuto de lucidez para entender muchas de las cosas que están pasando. Es decir, la, la pandemia es como si fuera una pequeña muestra que tiene todos los elementos dentro de ella de lo que es la crisis general de la que estamos hablando. Y creo que merece la pena partir de cosas que todas hemos experimentado durante estos meses, que todas más o menos hemos podido ver, aunque reaccionemos ante ello de forma muy distinta en el conjunto de la sociedad. ¿no? Voy a empezar planteando que probablemente una de las palabras que más hemos escuchado y más hemos repetido durante, desde que estalló toda la crisis del del coronavirus, ¿os acordáis que empezamos, empezaron a llegar las noticias sobre todo en enero, febrero? Eh, y la cosa fue así así hasta que realmente en el marzo ya estalló el tema en la cara, no solamente dentro de, de España, dentro del Estado español, sino en, en el conjunto de los países del, del mundo, ¿no? Y la palabra más repetida era emergencia. La palabra emergencia en castellano, supongo que también en valenciano, tiene, es una palabra polisémica que tiene dos significados posibles, al menos. El primero de ellos es un riesgo que requiere una acción urgente para evitar o minimizar daños. La segunda ella, de ellas apela a lo que emerge, a lo que surge, a lo que no estaba y de repente está. ¿no? Y en este sentido, tanto la pandemia como lo que compartimos alrededor de lo que denominamos crisis ecosocial, crisis ecológica y social, permite, por un lado, que analicemos los enormes riesgos que corremos como humanidad, que corremos como especie viva, y por otro lado, también que analicemos todo lo que puede emerger para, de alguna manera, darle la vuelta o no en esta situación de riesgo. ¿no? Y desde ahí, desde esas dos acepciones, voy a tratar de moverme. Yo no sé si os acordáis, eh, corría ya el, era ya el mes, de, el mes de marzo bien avanzado, yo creo que ya estábamos... Eh, con el decreto de alarma eh, firmado y, y empezando el tema del confinamiento, cuando vinieron unas declaraciones que a mí se me quedaron grabadas de Donald Trump, que decían que esta pandemia era un cisne negro. Él se refería y utilizaba la expresión cisne negro, que es algo que de repente brota, que era inesperado, que nadie hubiera podido prever y que de alguna manera marca un acontecimiento que llega súbito y ante el que previamente no se hubiera podido hacer nada. Y yo quiero, eh, quiero polemizar la crisis, la pandemia no es ningún cisne negro. Quienes venían trabajando en el IPBES, por ejemplo, el panel intergubernamental que trabaja sobre pérdida de biodiversidad, quienes habían venido trabajando desde hacía décadas en temas de cambio climático, habían proyectado ya, las posibilidades de expansión de nuevos vectores de infección o de enfermedad y también la proliferación de pandemias. Proliferación de pandemias más frecuentes, más probables, cuando se produce una pérdida de biodiversidad. Porque la biodiversidad es una especie como de seguro de vida para la vida y interponía interponía una serie de especies entre la especie humana y otras especies animales que de alguna manera difundían la carga vírica y hacían que el paso de virus desde los animales a los seres humanos, esto se llama zoonosis, se produjeran con mucha menor frecuencia o con una carga vírica mucho menor. ¿no? En los últimos años, las zoonosis se han venido multiplicando, haciéndose más frecuentes y más eh, intensas. ¿no? Hablamos, por ejemplo, recordamos el zika, recordamos el ébola, recordamos el SARS-12 o la gripe, la gripe aviar, es decir, eh, han, han ido viniendo y ahora el coronavirus, ¿no? que es eh, una de la familia del SARS-12, pero diferente. ¿no? Es decir, no era en modo alguno una crisis abrupta, no era en modo alguno nada inesperado, es algo que la comunidad científica lleva proyectando desde hace décadas. Como una consecuencia, una de ellas del problema de generar un modo de organizar la vida, un modo de organizar la economía y la sociedad que le da la espalda a la propia vida, que se desarrolla en contraposición precisamente con las bases materiales que permiten sostener nuestra existencia. Y esta crisis del coronavirus no llega sola, sino que llega mezclada, cabalgando, por tanto, con otras crisis que se interconectan con ella y que forman parte de lo mismo, de una crisis de civilización de un problema de incompatibilidad en las formas de organizar la vida y la economía que ha puesto en marcha una parte de la humanidad, con resultados además extremadamente desiguales, y un planeta Tierra que tiene límites físicos, que ya están superados, un planeta Tierra que se organiza en una serie de ciclos que preexistían al ser humano y que están viéndose alterados, un planeta Tierra que tiene... Eh, digamos, eh, instrumentos y herramientas para poder de alguna manera eh, establecer o haber mantenido esos equilibrios dinámicos, equilibrios dinámicos que en este momento están rotos. ¿no? Voy a nombrar algunas de estas crisis interconectadas que os van a ir sonando, pero que desde mi punto de vista, sobre todo, alguna de ellas no son suficientemente, Trabajadas no son suficientemente incorporadas ni en las agendas mediáticas ni tampoco en las agendas políticas. Y todo lo más, muchas veces, se ven como dimensiones separadas que no están conectadas de diferentes problemas, no como dimensiones de esa crisis de civilización. ¿no? Quiero referirme, en primer lugar, a lo que solemos denominar crisis de energía y de materiales. En el año 2006, un organismo desde luego cero sospechoso de ecologismo radical como es la Agencia Internacional de la Energía, reconoció que se había alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo convencional, que es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se saca, que se extrae en cualquier lugar del mundo, ya no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. Por decirlo de una forma un tanto simple, en el año 2006 se extrajo la mayor cantidad de petróleo que se podía extraer a la vez. Y esto tiene una dimensión tremenda en un momento en el que podría decirse que comemos petróleo, porque el modelo de producción industrializado de alimentos, lo que es la lógica de lo que se ha llamado agricultura industrial o agrobusiness, es un modelo de producción de alimentos profundamente petrodependiente y energívoro, que se aleja totalmente de la dinámica regenerativa de la naturaleza y de la tierra y ha convertido la producción de alimentos en una nueva industria dependiente de la energía fósil. Esto, claro, tiene una importancia fundamental. Eh, según Bandana Shiva, el 65% de la población del planeta sigue comiendo alimentos producidos, eh, digamos, de forma próxima, de un modo más o menos no industrial eh, y con, eh, digamos, en, en, en los lugares donde se van a comer los alimentos, por así decir. Pero es el 65% de la población del planeta que consideramos más empobrecida que viven en los países del sur global, salvando algunas excepciones, pues, por ejemplo, de pequeños núcleos de agroecología que podamos tener dentro del norte global. ¿no? Sin embargo, los países llamados ricos, los países llamados desarrollados, tenemos una profunda dependencia para alimentarnos de la energía fósil. Y es que podemos ir a cualquier mercado convencional y coger un bote de espárragos y es muy fácil que vengan de China. O podemos coger un kilo de garbanzos y te encuentras con la sorpresa de que pueden venir de México, mientras que los que eh, se cultivan en Toledo se los pueden estar comiendo en Polonia. Es en la forma de producir, es en los trasiegos, en los viajes que pegan los alimentos por el mundo eh, y lo que genera es lo que llamamos un, pro un problema de inseguridad alimentaria. Es decir, eh, si en este momento algo impide eh, que funcionen los modelos de transporte y que se pueda meter dentro, por ejemplo, del Estado español alimentos de fuera, aquí no duramos, vamos, nada, porque la mayor parte de los alimentos que consumimos vienen de fuera de las fronteras del Estado, ¿no? no solamente es el modelo de producción de alimentos industrializada, cuando estoy hablando de producción de alimentos no me refiero solo a los vegetales, por supuesto la ganadería industrial eh, consume unas cantidades de energía fósil y otras cosas enormes, ¿no? Claro, cuando hablamos, por ejemplo, del modelo urbano, nos, nos encontramos también con esa profunda dependencia. Yo me he criado y he vivido la mayor parte de, de mi vida, ahora ya no vivo allí, en la ciudad de Madrid. En Madrid, lo hemos dicho muchas veces, no se produce nada que sirva para estar vivo. Pero en Madrid viven hacinadas millones de personas, vivimos, hemos vivido hacinadas millones de personas, que todos los días tenemos que recorrer decenas de kilómetros para atender nuestra vida, para ir de casa al empleo, del empleo a casa, para ir, eh, digamos, a, a, a los lugares donde si tienes que cuidar un padre o una madre que vive en un barrio distinto o incluso en un municipio distinto de donde tú vives. Y no solamente es la Comunidad de Madrid, sino que todos los días entra y sale gente de la ciudad a trabajar desde Segovia, desde Toledo, desde Valladolid, yo he tenido un compañero de trabajo muchos años que iba, que va y viene todos los días a Valladolid. Esto es posible porque hay toda una red de infraestructuras, de carreteras, de trenes de cercanía o incluso de trenes de alta velocidad que han permitido primero que el espacio deje de ser medido en kilómetros para ser medido en el tiempo que tardas en recorrerlo. Estoy a una hora de Madrid, obviamente con cargo a unas cantidades ingentes de combustible fósil, ¿no? En este momento, de los 7.500 millones de personas que vivimos en el planeta, más de la mitad, por primera vez en la historia de la humanidad, viven, vivimos en ciudades. Algunas de ellas absolutamente descomunales. Tokio, 39 millones de habitantes. Imagina, Ciudad de México, 20 millones de habitantes. Lagos, en Nigeria, 15 millones de habitantes. Eh, pero Londres, Madrid, Barcelona, los núcleos de la Europa rica son núcleos, Tremendamente asfaltados, en donde no se produce prácticamente nada y donde viven millones de personas, ¿no? Por tanto, tenemos un problema cuando no tenemos energía fósil para sostener ese metabolismo material, tanto, por ejemplo, de la producción de alimentos, podríamos hablar de la industria y muchas otras cosas, como en los modelos urbanos, ¿no? ¿Y por qué digo que es un problema si defendemos la transición a las renovables? porque la humanidad, quiera o no quiera, va a vivir con energías renovables, precisamente por la finalización de la era del combustible fósil. Pero el tema es que las energías renovables y limpias, que son las energías que hay que desarrollar, que son las únicas que vamos a tener, pueden satisfacer las necesidades humanas, pero no al ritmo de consumo actual pueden satisfacerlas en unos marcos de consumo y de tamaños de economías mucho, mucho más pequeños. Por dos motivos fundamentalmente. Primero, porque las energías renovables tienen menores tasas de retorno energético eh, que el petróleo. La tasa de retorno energético es la energía que yo gasto para generar energía. El petróleo de gran calidad, el que se estuvo extrayendo hasta los años 80, 90, 90, del siglo XX hasta 1980-1990, era un petróleo que tenía tasas de retorno que oscilaban alrededor de 100. Es decir, yo invertía un barril de petróleo en el complejo extractivo y a cambio obtenía 100. Ahora mismo de ese petróleo ya no queda nada. El petróleo, el mejor petróleo que se está eh, extrayendo, tiene tasas de retorno de 10 y de 15. Y si os digo los lugares de donde se extrae, os van a sonar todos los países un montón. Irak, Irán, Libia, Siria, Venezuela, Colombia, Nigeria... Es decir, son países que están atravesados por guerras formales, a veces con ejércitos y declaraciones de guerra, y otras veces por guerras informales, que son las de, eh, bueno, pues las, de las grandes empresas de seguridad contratadas por empresas transnacionales, algunas de ellas de las que cotizan en el IBEX 35, y que se ocupan de laminar cualquier tipo de resistencia que pueda ejercer la gente que vive en el territorio a la extracción de todos esos minerales que abastecen fundamentalmente las economías del norte global, de los países y de las zonas más privilegiadas, como luego veremos también de forma muy desigual. ¿no? Claro, las energías renovables y limpias tienen menores tasas de retorno energético y no se hace lo mismo con fuentes energéticas que tienen tasas de retorno de 100% que con fuentes energéticas que no pasan de tener tasas de retorno de 6, de 7 o de 10 a lo sumo. Por tanto, ahí tenemos un problema que limita, pero hay una segunda condición y es que las energías renovables y limpias no, se, no salen de la nada. Hace falta construir aerogeneradores, hace falta construir placas solares para generar energía renovable y esos aerogeneradores y placas solares hay que construirlos con otros minerales. Otros minerales de la corteza terrestre que también son finitos, que algunos de ellos ya han alcanzado el pico de extracción, como es el caso, por ejemplo, del cobre, y otros lo alcanzarán en los próximos años, como son algunos minerales, como por ejemplo el litio. ¿no? Quiero hacer un paréntesis para recordar eh, que el lugar también de donde más litio se extrae en el mundo es Chile. Chile que, como sabéis, hoy ha aprobado el generar una nueva constitución a partir de todo el proceso de movilizaciones que empezaron justamente ahora mismo, hace un año, y donde el asunto de la denuncia de las zonas de sacrificio y del extractivismo de minerales que se venía realizando, por la mezcla de dinámicas neoliberales, por un lado, económicas, y por los vestigios de sistemas coloniales que también saquean los territorios de los países del sur global, pues, eh, Parte de esa resistencia nutrió muchísimo todo el movimiento que hoy ha desembocado, para mí, súper satisfactoriamente, de momento, en la convocatoria en que, en que un pueblo organizado haya conseguido forzar el cambio de una, de una Constitución. ¿no? Eh, claro, no, el problema, además, es que no es solo que esos minerales que hacen falta para construir las placas solares y los aerogeneradores sean limitados, sino que es que además la industria los quiere también utilizar para muchas otras cosas. Cuando se habla de qué hacer con las empresas de automoción, se dice, bueno, pues que empiecen a fabricar coches eléctricos. Pero claro, los coches eléctricos no se fabrican de la nada, requieren esos mismos minerales. Y Pedro Sánchez, el otro día en su discurso, o en la Unión Europea, cuando se habla de cómo vamos a reconfigurar nuestro modelo económico, dicen dos patas, digitalización de la economía, innovación y sostenibilidad. Pero claro, la digitalización de la economía es un proceso que no es nada inmaterial. Para digitalizar la economía, para ampliar todos los sistemas de comunicación, hace falta fabricar eh, cableado, fibra óptica, quieren desplegar el 5G, fabricar más teléfonos móviles, más pantallas, más servidores y todo eso requiere unas cantidades ingentes de minerales. Lo que quiero decir es que cuando tú miras todo lo que la industria quiere hacer y miras lo que nos dice la comunidad científica que quedan en términos de reservas, las cuentas no salen por ningún lado. O salen si el beneficio de lo producido, de lo extraído, es solamente para sectores cada vez más pequeños de privilegio. Por esto, lo que quiero decir es que hablar de minerales, hablar de energía, Hablar de tasas de retorno o del pico del petróleo no es una cosa que se le pueda dejar a personas, eh, digamos, expertas. Es un tema que está directamente conectado con la justicia, con el reparto y la redistribución de la riqueza, con no dejarnos a un montón de gente atrás y con las posibilidades de realizar esas transiciones socioecológicas de una forma justa. Por eso me parece que es crucial que en un momento en el que se repiensan las alternativas para un municipio, para una región, para un pueblo, digamos, estos temas, es decir, la cuestión de la limitación material de partida, esté muy presente. Porque si no hacemos cuentas con los cuentos de la lechera, estamos contando con kilos de cosas que no existen y estamos dejando que sean otros poderes que no tienen como principal prioridad el bienestar de todo el mundo, quienes gestionen esos minerales, esos recursos, esos bienes que quedan y que quedan además en territorios de lugares, eh, de países empobrecidos. ¿no? Luego podríamos hablar también las dinámicas que se dan dentro de nuestro propio territorio que también son extremadamente desiguales y que colocan de alguna manera muchos medios rurales y muchas provincias más empobrecidas como una especie de colonia interior al servicio también de las sociedades urbanas más ricas. ¿no? Todo esto estuvo presente en la pandemia. Yo no sé si os acordáis, llegó a decirse, no era exactamente así, pero llegó a salir una noticia en televisión de que el petróleo, el barril de petróleo, había cotizado en valores negativos en la bolsa de, de Estados Unidos. ¿no? no es que cotizaran valores negativos, el problema es que cayó la demanda a lo bestia y el problema era que no se podía dejar de extraer petróleo, aunque no hubiera demanda. Porque en este momento los yacimientos que quedan son tan eh, ya precarios y, y difíciles en su proceso extractivo que frenar la extracción puede desembocar en que no se pueda reactivar después. Por tanto, estaban obligados a seguir bombeando con el problema tremendo que se producía cuando los hidrocarburos eh, no pueden estar acumulados eh, más de cuatro o cinco meses en un lugar porque se degradan, ¿no? Entonces, el, eh, bueno, terminó, en este caso ya sí, por lógicas de oferta y demanda, cayendo el precio un montón, hasta tal punto que, por ejemplo, en Estados Unidos han sacado Exxon, la empresa energética, del cálculo del índice Dow Jones, para calcular un poco cómo fluctúa, cómo mejora o empeora la bolsa. Y eh, aquí, Brufao, presidente de Repsol, ya anunció hace meses las desinversiones de, eh, de Repsol y en general de todas las energéticas en petróleo. Es decir, a ellos ya no les interesa el negocio del petróleo porque saben perfectamente que declina. Lo que no se está contando es que ese declive del petróleo lo que hace es constreñir, reducir, restringir de una manera brutal la posibilidad o el tamaño que puede tener, estoy hablando solamente de la esfera material de la economía, es decir, los kilómetros que se pueden recorrer, las cosas que se pueden fabricar, las dinámicas de funcionamiento o de traslado de materiales por el mundo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿no? Además de esta crisis ecológica y, y energética y de materiales, nos encontramos, yo aquí no me voy a entretener mucho, nos encontramos con la dinámica del cambio climático, que es el cambio de reglas, eh, las reglas que organizan todo lo vivo, y que, eh, que, que es un problema que viene siendo denunciado y planteado por la comunidad científica desde hace ya varias décadas. En concreto, empezó a hablarse de ello en Estados Unidos en 1960. En 1980 el gobierno de Estados Unidos estuvo a punto de meter medidas importantes sobre el tema de cambio climático y se acabaron abandonando por la presión y la cantidad de dinero que las empresas energéticas metieron en revistas eh, en medios de comunicación y en revistas de, de impacto científico para generar la incertidumbre sobre el cambio climático. En cualquier caso, ahora mismo ya no estamos en un momento de negacionismo. Hace unas décadas, hace, bueno, no, que unas décadas, hace cinco o seis años, el negacionismo era, eh, estaba muy extendido. Había personas que lo negaban explícitamente, y otras personas que no lo negaban, eh, pero ni lo nombraban ni hacían nada, lo cual venía a ser una especie de negacionismo. Ahora tenemos a personas, pues, ejemplificadas, por ejemplo, en Jair Bolsonaro o en Donald Trump, que se dicen negacionistas, pero yo creo que el ma mayor éxito que tienen es que los demás nos creamos que lo son, porque no son negacionistas. Es decir, las grandes élites económicas sí que se están preparando muy bien ante la lógica del cambio climático, pero se están preparando... Luego, si queréis, podemos entrar en ello de una forma totalmente distinta, con dinámicas de mercantilización y militarización y securitización que vienen dadas de la mano eh, y que eh, buscan blindar privilegios, eh, pero dejan a la intemperie a un montón de gente. ¿no? Solamente quiero eh, nombrar, junto con esta crisis, por la importancia que me parece que, que tiene, eh, una, una parte que para, para mí es fruto fundamental y creo que debemos mirar también qué es todo lo que tiene que ver con los fenómenos migratorios. ¿no? Eh, en este momento el fenómeno migratorio tiene mucho que ver con la expulsión forzosa de muchas personas de sus territorios. En algunos casos por pérdida de hábitat, porque por ejemplo las sequías inducidas por el cambio climático o la pérdida de los territorios hacen que la gente ya no pueda vivir en ellos y se tengan que marchar, y en otros casos, por las dinámicas extractivas que estaba comentando, que lo que hacen es contaminar las zonas de alrededor. En muchos lugares de América Latina, por ejemplo, denominan, incluso los propios gobiernos, a esas zonas que funcionan como grandes minas y grandes vertederos, las denominan zonas de sacrificio. Porque en ellas la vida es sacrificada, la humana y la no humana, y son zonas que son utilizadas fundamentalmente, como decía, como mina o vertedero al servicio del resto del mundo. ¿no? Se produce, por tanto, un proceso de expulsión. Yo no me voy a entretener mucho en ello, luego si queréis en el debate podemos entrar, pero sí que quiero decir algo y lo voy a decir en un tono quizás un poco provocador. ¿no? Boaventura de Sousa Santos, que es un politólogo de la Universidad de Coimbra, planteó hace tiempo que en este momento la economía globalizada, industrializada en este momento de superación de los límites físicos del planeta es puro fascismo territorial y yo creo que tiene mucha razón. Si las vallas que en este momento rodean la Europa rica, además de no dejar entrar a las personas migrantes, no dejará entrar ni alimentos, ni pesca, ni minerales, ni energía, incluso ni productos manufacturados de los países de esas personas migrantes, Aquí no duramos en la Europa rica ni dos meses. Todos, todos, todos, no hay ni uno que se salve. Los países que denominamos ricos son países que viven con muchos más recursos de la tierra de los que hay en sus propios territorios, de los que se producen en sus propios territorios. Es decir, los estilos materiales de vida han crecido por encima de las posibilidades de los territorios, no de las posibilidades de las personas de las posibilidades de sus territorios y, por tanto, cuando hay países que consumen mucho más de lo que les corresponde, lo que sucede es que hay otros lugares en donde las personas que viven en ellos ven sus territorios destruirse, quedar sin productivos perderlos y tienen, la mayoría, que abordar un proceso migratorio que es el proceso de la supervivencia. En la mayor parte de los casos se quedan cerca de los lugares donde viven, zonas... Eh, urbanas o en países de alrededor y en algunos casos emprenden el viaje eh, que sabemos que tiene las consecuencias que, que tienen, es decir, cayucos o pateras que se hunden en el mar o llegadas a centros de internamiento de extranjeros que son eh, por un lado verdaderos negocios, porque en este momento el negocio de la seguridad de fronteras eh, está creciendo de una forma tremenda, es decir, las propias personas migrantes son convertidas en la materia prima de un negocio, ¿no? que es el negocio de la seguridad de fronteras, cuando no se producen cosas como los incendios de los campos de personas temporeras en Lepe o los incendios, por ejemplo, del de, eh, campo de refugiados de, de Moira, si es que se les pudiera llamar refugiados, ¿no? porque refugiados verdaderamente pues, no están. ¿no? Quería traerlo porque el proceso migratorio no ha hecho nada más que empezar. Y por tanto, en el siglo XXI vamos a tener un dilema moral, brutal, de si abordamos ese proceso de expulsiones forzosas como si fuera un problema de seguridad para algunos ámbitos de privilegio o lo abordamos políticamente, lo abordamos socialmente intentando darle una solución. ¿no? Un problema de migraciones forzosas que también toca nuestro territorio. La península ibérica es el territorio que se calienta al doble de velocidad del resto de Europa. Lo que dicen las proyecciones científicas sobre cambio climático en nuestro territorio eh, es que se avanza un proceso de sagelización del sur y el este de la península y un proceso de mediterranización del norte. Ya estamos viviendo migraciones climáticas a pequeña escala dentro de nuestro territorio. Cuando la borrasca Gloria se llevó por medio el delta del Ebro, muchas personas que vivían cultivando arroz en el delta del Ebro pues han tenido que buscarse la vida de otra manera. O cuando estas borrascas lo que hacen es que en zonas de costa sistemáticamente arrasan paseos y viviendas en primera línea de playa, pues ya empiezan a ver algunos alcaldes y alcaldesas lúcidos que dicen que no tiene sentido volver a arreglar los mismos paseos y las mismas casas tres veces cada año y que lo que hay que pensar es en retirarse más hacia adelante y dejarle a, al mar, porque va a subir el nivel del mar y vamos a tener estas tormentas, espacio para que pueda de alguna manera volver a reconstituir las barreras que pueden permitir que la costa esté protegida, ¿no? Es decir, que esas dinámicas no las reconocemos, no las nombramos, pero aparecen también ya dentro de nuestros propios territorios. Eh, esta crisis, que es la crisis sobre la que viene cabalgando el COVID-19, una crisis ecológica compleja que tiene un, unas consecuencias sociales eh, y que se vive de una forma extremadamente desigual, en el caso concreto de España, del Estado español, viene instalada sobre otra crisis que era previa, que era la crisis del año 2007-2008, que se saldó como se saldó. Se saldó básicamente haciendo que la precariedad vital, la precariedad para cada una de las personas se escondiera dentro de su propia casa, es decir, que fueron las familias básicamente y cada cual quien bregó con su propia situación… Mientras que con el dinero público, con el dinero de desmantelar algunos servicios públicos básicos y esenciales, lo que se hizo fue regenerar las tasas de ganancia del capital. Fue lo que hablamos del rescate de los bancos, del rescate de las empresas y no rescate de las personas. ¿no? Pero esa situación está ahí y es la que hace que ahora mismo haya muchas personas en situación de precariedad. La precariedad en el Estado español no es una situación coyuntural o puntual que afecta a unas pocas personas, sino que es una cuestión estructural. De hecho, a comienzos de, 2000, perdón, a comienzos de marzo de este año, justamente antes de que se declarara el estado de alarma, eh, Paul Alston, que es uno de los relatores sobre pobreza extrema de Naciones Unidas, hizo una visita por el territorio del Estado español y señaló que había barrios, que había lugares donde se vivía, vivía en peores condiciones que en un campo de refugiados. ¿no? Tenemos personas, muchas, y lo estaba comentando Fernando hace un momento, tenemos personas que tienen dificultades para poder acceder a la vivienda. No personas solo super pobres, sino personas que tienen un empleo, pero a las que las condiciones laborales y los precios de la vivienda no les permiten poder pagarla. Tenemos familias que, aun con empleo, no pueden pagar la factura de la luz o no pueden pagar coyunturalmente la factura del agua. Es decir, es una situación de desempleo estructural, donde el trabajo que había sido lo que, el, me estoy refiriendo al, al trabajo como empleo, donde el trabajo que había sido lo que constituía de alguna manera el, el o la pieza central del estado de bienestar, Incluso el trabajo está dejando de funcionar como mecanismo que te libra sistemáticamente de la precariedad o de la pobreza. No hablemos ya de las personas desempleadas o de las personas excluidas. ¿no? Claro, sobre ese desmantelamiento de servicios públicos y de las redes de protección social llega la pandemia y nos encuentra como nos encuentra, con unos hospitales fragilizados, con unos servicios de atención primaria escasos, una situación desigual en unos territorios y en otros, no ha sido exactamente la misma, pero nos sorprende con un sistema en general de servicios públicos parcialmente desmantelado, con unas residencias de mayores, que en muchos casos son una vergüenza, porque lo mismo que os decía, que los migrantes se convierten en la materia prima del negocio de la seguridad de fronteras, la gente mayor se convierte en la materia prima del negocio de todo lo que tiene que ver con el tema de los cuidados. ¿no? Eh, quienes hemos tenido a personas en residencias, hemos visto cómo a pesar del trabajo hiperentregado que muchas veces han hecho quienes, viven, quienes trabajan en ellas eh, en unas condiciones realmente de explotación y de, y de inseguridad absoluta, eh, iban perdiendo año tras año la posibilidad de cuidar de una forma decente. Y lo hemos ido viendo con nuestros propios ojos, ¿no? es decir, que en ese marco llega esto. ¿Qué nos ha permitido, por qué digo que el coronavirus es un momento, es un minuto de lucidez? Bueno, desde mi punto de vista creo que ha permitido bien, bien la enorme fragilidad de nuestros modelos económicos. O sea, hasta a mí, que llevo currándome esto desde hace un montón de tiempo, me sorprendió lo rápido que cae como un castillo de naipes el conjunto de los sistemas económicos e en 15 días estaba todo desmantelado cuando no se está cebando la bomba constantemente. Y eso nos mete en una situación de riesgo brutal, sobre todo en este marco de cambio climático y de crisis de energía que yo estaba señalando. Es decir, nuestros sistemas económicos en plena sociedad del conocimiento, con unas tecnologías que sobrepasan nuestras capacidades, vamos, de una forma tremenda, sin embargo es extremadamente frágil extremadamente frágil para aguantar eh, situaciones como las que ha provocado la, la pandemia. ¿no? ¿Qué más nos ha permitido, eh, qué hemos podido ver también con mucha, con mucha crudeza? ¿no? Bueno, pues a mí hay una cosa que me resulta tremendamente paradójica y la quería compartir, ¿no? porque creo que es mucho de lo que solemos muchas veces comentar desde la ecología política, desde la economía ecológica y la economía feminista. O sea, es paradójico, ¿Os acordáis que durante los días de la pandemia, durante los días del confinamiento, empezaron a salir un montón de noticias en la, en la tele o en los medios de comunicación que decían primero que la contaminación de las ciudades se había desplomado? O sea, la contaminación bajó no solo aquí, en China, en el norte de Italia, en todos los lugares donde había fuerte contaminación, la contaminación se desplomó. Y se desplomaron también coyunturalmente las emisiones de gases de efecto invernadero, mostrando de forma clara lo que se venía negando desde la economía. Desde la economía ecológica decimos, cuando esta economía crece, la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero crecen y solo cuando se desploman es cuando bajan. Lo pudimos ver correlacionado en Román Paladín y apareció en todos los medios. Ahora bien, yo tengo que reconocer que si a mí alguien me llega a decir como activista de ecologistas en acción que yo iba a sentir rabia, rabia de ver un informe de calidad del aire hecho por mi organización que mostraba que se había desplomado la contaminación, no me lo hubiera creído en la vida. Pero me dio mucha rabia. Me dio rabia que para poder respirar hubiera previamente que haber sacrificado la vida de un montón de personas mayores que previamente eh, hubiera enfermado un montón de gente, que tuviéramos a la mitad de los sanitarios de este país agobiados intentando salvar vidas en eh, las UCIs, que hubiera gente que tuviera que estar encerrada en su casa confinada con su maltratador, que hubiera gente eh, que tuviera el miedo de no saber qué iba a comer al día siguiente o si iba a poder conservar o no el empleo. Lo que quiero decir es que me parece una vergüenza que el poder respirar sin envenenarte sea el resultado de una catástrofe, de una desgracia y no el resultado de una política pública que cuida a la gente, que proteja a la gente. Porque además lo que vimos con mucha claridad y salieron bastante, tendrán que seguir saliendo más porque salieron de forma preliminar, es que justamente había habido más mortalidad del virus en aquellos lugares donde previamente, los años anteriores, 10, 15 años anteriores la gente había estado respirando aire contaminado. Es decir, la salud estaba tan fragilizada previamente a causa de la contaminación que en esos lugares donde había más, básicamente la mortalidad del virus fue mucho mayor. Esa correlación se produjo en China, en Italia, en Estados Unidos, en España, en todos los lugares eh, hubo una correlación importante entre eh, la contaminación previa y la mayor mortalidad del virus, ¿no? Pero no solamente vimos eso, sino que vimos, por ejemplo, que el Gobierno central del Estado español aprueba de repente y en tiempo récord la prohibición de los despidos y la canalización a los ERTEs, se aprueba la prohibición de los desahucios, se aprobó eh, prohibir cortarle la luz, el agua a la gente que no lo podía pagar, se aprobó una prestación de desempleo a empleadas domésticas que no tenían derecho a ella y se aprobó, aunque fuera nefastamente aplicado, un ingreso mínimo vital. Peticiones que sistemáticamente vienen haciendo los movimientos sociales y las organizaciones eh, que, que, que trabajan sobre temas de derechos sociales, vienen poniendo encima de la mesa y parece que los tiempos buenos son imposibles. ¿no? Y esta es la paradoja donde yo quería llegar. Es paradójico que mejoren los indicadores ambientales cuando se produce esta desgracia, paradójico que se puedan aprobar medidas que protegen a la gente cuando se produce esta desgracia y que en lo que llamamos tiempos de normalidad, cuando supuestamente las cosas van bien, todo esto no sea posible. Lo que quiero decir con esto es que tenemos un problema muy grave cuando tenemos un modelo económico que cuando crece, cuando le va bien, cuando está sano, lo que no está sana es la tierra de la que dependemos, ni, ni, ni las vidas de las personas. Y sin embargo, cuando se desploma, es cuando parece que hay que aprovechar para respirar, pero poco, porque como se ha desplomado, tienes el riesgo de quedarte sin empleo, de no tener recursos para no comer y demás. Esa es la trampa civilizatoria. La trampa civilizatoria en la que estamos es la de haber configurado un modelo de entender la economía en donde mayoritariamente… Creemos que antes que necesitar agua limpia, antes que necesitar vivienda, antes que necesitar alimentos sanos, lo que necesitamos es dinero, que es lo que te permite acceder al otro. Ese es el problema que tenemos, porque si creemos y sentimos que lo que necesitamos es dinero, lo que alimentamos es una especie de fundamentalismo religioso que nos hace pensar y defender que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y cuando digo todo, es todo. Creo que eso ha sido posible ponerlo, o fue posible, al menos en los momentos más álgidos del coronavirus, verlo con claridad. Ahora la cosa es qué hacemos con ello y que no se nos desvanezca toda esa idea en este intentar poner las cosas normales otra vez lo antes posible, ¿no? Eh, entro con la segunda acepción de la palabra emergencia, aquello que emerge. Para ver también algunas cosas que han emergido que yo creo que es importante mirar. Empiezo primero por las malas, o la más mala que me parece a mí, ¿no? Una cosa que ha emergido, pudimos ver, la podríamos simbolizar en lo que hemos denominado los policías de balcón. Es decir, ha, emergió una sociedad que vigilaba alrededor, que sospechaba, una parte de la sociedad que sospechaba de quienes estaban alrededor, eh, que alimentaba discursos homisóginos o, o, o fascistas directamente o racistas ¿no? y que eh, ha generado mucho ruido. Pero quiero referirme a la que yo me parece que era más numerosa y eh, desde luego para mí mucho más esperanzadora. ¿no? Y es que se ha producido un rearme comunitario en tiempo récord impresionante en todos los lugares Hubo personas que en municipios pequeños, en ciudades sin barrios, dieron un paso al frente para organizarse, para decir que querían hacerse cargo unas de otras. Eh, los comedores, la atención a personas mayores, todo el tema de buscar cómo las criaturas que no tenían conexión o no tenían ordenadores en casa podían eh, seguir las clases en, en el valle donde yo vivo que es un valle en, en, en mi pueblo, viven 70 personas y se construyeron, vamos, se fabricaron y se cosieron mascarillas por un tubo, ¿no? Gente articulada alrededor de algunos grupos previos, eh, asociaciones barriales, pero a veces hasta gimnasios y clubes deportivos, ¿no? Que en algunos casos se produjeron alianzas muy virtuosas con la institucionalidad, sobre todo municipal, lo cual permitió hacer crecer enormemente la escala de lo que estaba pasando, ¿no? Eh, y que nos permite mmm, ver que las personas tenemos capacidad para autoorganizarnos, para trabajar y para intentar salir en común hacia adelante. Es verdad que se producen puntas y luego vienen como reflujos. Eso es normal que suceda. Pero lo que yo creo que es muy importante, viendo la otra situación que he planteado, es ver cómo podemos hacer que cuando vengan situaciones complicadas que vendrán seguro nos pille el mejor preparadas y sea más fácil que surja la cooperación que el policía de balcón. Y creo que ahí hay toda una tarea política y de pedagogía social para hacer desde organizaciones y desde asociaciones que es absolutamente crucial. ¿no? ¿Qué más cosas ha emergido? Pues una enorme valorización de los servicios públicos. Que estaban eh, más… Eh, o sea, mucha gente había dejado de plantearse tanto, pero de repente hemos visto lo importante que es poder ir a un médico independientemente del lugar de donde vengas o de lo que tengas. Es fundamental el tema de los servicios públicos, aunque acá hemos visto que hay muchos que necesitan ser radicalmente mejorados, como es el caso de la atención a las personas mayores, y que tengamos que explorar servicios sociocomunitarios mucho más cercanos, articulados barrialmente. Pero los servicios públicos creo que han quedado reforzados. ¿no? Yo creo que es una cosa que ha quedado ahí bastante reforzada. ¿Qué más cosas han emergido con la crisis del coronavirus? ¿Os acordáis cuando hubo que decretar cuáles eran los trabajos esenciales? Y nos encontramos con la sorpresa de que lo que hacíamos muchas podía ser dejado de hacer perfectamente, pero lo que hacían las limpiadoras, la gente que atienda a los mayores, las cuidadoras, eh, los transportistas, muchas personas que trabajaban en las tiendas de, de alimento, los temporeros y las temporeras, las personas campesinas, resulta que eso no se podía dejar de hacer. Igual que no se podía dejar de atender la salud pública, ni la educación pública, ni tampoco, que hay que nombrarlos, podían dejar de trabajar los funcionarios y funcionarias del SEPE que se pegaron un palizón tramitando ertes eh, a, a, a una velocidad impresionante. Eso era lo que no se podía dejar de hacer. Y resulta que lo que no se podía dejar de hacer estaba realizado muchas veces por mujeres, por mujeres migrantes por mujeres precarias, por mujeres que tienen los salarios más de mierda que te puedas imaginar, las peores condiciones laborales y, y, y hacían trabajos que prácticamente casi nadie quiere hacer. Creo que esa es otra importante lección. Y eso, otro tema importante a ver, ¿cómo valoramos los empleos dentro de nuestra sociedad? ¿Por qué aquello que consideramos que es esencial y no se puede dejar de hacer, es lo peor pagado y lo menos protegido y hay tantos puestos de trabajo indeseables los puestos, no las personas que lo realizan, que son dañinos, que son nefastos, que son producciones ligadas a la destrucción de la vida y no a su conservación, que sin embargo a lo mejor están súper bien pagadas. Creo que es importante que revisemos, digamos, determinadas meritocracias que se hacen desde la perspectiva del dinero y no desde la perspectiva de las necesidades que se satisfacen. Si valoramos los trabajos y las producciones desde el punto de vista de las necesidades que se satisfacen y no desde el punto de vista del crecimiento económico que generan, igual nos encontramos valoraciones distintas que pueden generar un panorama radicalmente distinto de la economía. La apuesta, por ejemplo, por la economía de los cuidados, por los trabajos de cuidados, es una apuesta que puede generar una cantidad ingente de puestos de trabajo. Tenemos muchísimas personas mayores, tenemos muchísimas personas necesitadas de cuidados. Si ese trabajo se puede hacer en condiciones dignas de protección, ese es un trabajo que tiene sentido vital. Lo horrible es hacerlo cuando lo tienes que hacer desde la precariedad más absoluta. Pero si no lo haces desde la precariedad absoluta, es un trabajo lleno de sentido vital y es un trabajo hermoso que puede tener y generar todo un campo de empleo grande, al igual que las transiciones a las energías renovables, siempre teniendo en cuenta que, no, que, que la idea es hacerlas crecer al máximo, nunca va a poder eh, sostener digamos, modelos de vida como los que se intentaron sostener a partir de los años 80, o la producción agroecológica, es decir, una producción agroecológica que esté apoyada, que esté... Eh, bien, eh, digamos, protegida, ¿no? Porque ahora mismo, y lo comentábamos Chelo y yo hace un ratito, una buena parte de los productores y productoras agroecológicas son ciudadanos heroicos, ciudadanas heroicas, que tienen básicamente que hacer un trabajo ímprobo para autoexplotarse y poder producir en unas formas razonables. Eso puede y debe cambiar. Y la política pública, en ese sentido, puede hacer un montón, ¿no? En mi opinión... Eh, digamos, una, una parte importante de lo que tenemos por delante, y voy a ir planteando algunos de los principios que yo creo que debieran articular esa vida en común distinta y que tienen que servir desde, desde mi punto de vista para repensar esas alternativas que, que, que vais a pensar durante tres semanas, que vais te, en las tres semanas que vais a tener por delante, yo creo que tienen que estar apoyados como en tres ejes. ¿no? El primero de ellos es el principio de suficiencia. Tiene que ver con aprender a vivir con lo suficiente. Y esto abre el debate de las necesidades. Un debate de las necesidades que no se puede dar desvinculado de la cuestión de los límites físicos del planeta. Porque si se da desvinculado de los límites, entonces lo que hacemos es confundir necesidades con deseos. Las necesidades hay que pensarlas en el marco de lo que hay, no de lo que nos gustaría que hubiera. Y en el, me refiero a material, a agua, energía, disponibilidad de tierra y demás. Y en el marco de lo que hay, teniendo en cuenta que somos 7.500 millones de personas. Y eso nos lleva al segundo de los criterios o principios, que es el principio del reparto, de la redistribución. Porque, eh, digamos, hay muchas personas que no tienen bastante con lo que tienen, que para tener lo suficiente necesitan aumentar sus niveles de consumo. Pero hay muchas otras que podemos reducir de una forma importante, o sea, más que nunca luchar contra la pobreza es exactamente lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza. Digamos que la crisis ecológica y social eh, es un problema, sobre todo un problema político y un problema de redistribución, más que un problema técnico, o más que un problema ecológico. Eso no quiere decir que la tecnología no sea que la tecnología, perdón, que la tecnología no sea necesaria, que lo es. Lo que digo es que la tecnología no es condición suficiente. Por encima de la tecnología hay un problema de redistribución y hay un problema político. Y el último de los principios, junto con el de suficiencia y el de reparto, es el principio del cuidado. Y cuando hablo del cuidado no me estoy refiriendo al cuidado solamente de las personas mayores o el cuidado de las personas diversas funcionales. Me refiero al hecho de que la vida no se sostiene si no es cuidada. La vida hay que sostenerla intencionalmente. Es decir, hay que trabajar para sostener la vida. Si no se sostiene intencionalmente, la vida no se mantiene. Ni la vida privada, ni la vida social, ni el conjunto de la sociedad. Por tanto, cuando yo estoy hablando de cuidados, no estoy hablando solamente de que se pongan residencias o solamente de que se pongan más centros de día, o más escuelas infantiles, que ojo, es bien importante. Estoy hablando básicamente de construir el conjunto de la política pública y de la vida en común, teniendo como absoluta prioridad el mantenimiento de vidas que merezcan la pena vivirse, de vidas dignas. Por tanto, dentro de la política del cuidado, dentro de una política articulada y orientada por el principio del cuidado, tendríamos... Que hablar de vivienda, obviamente, del acceso a la vivienda, pero tendríamos que hablar de la ley de extranjería, tendríamos que hablar de políticas fiscales, tendríamos que hablar de eh, las leyes laborales, tendríamos que hablar eh, del acceso a la alimentación y a qué tipo de alimentación, es decir, una política orientada por el cuidado es una política radicalmente distinta. Y desde nuestro punto de vista, el cuidado, la lógica del cuidado, tiene que servir como faro y palanca para la articulación de la política pública. Y creo que ahí está la clave. ¿no? Estos días, y voy a ir terminando, estamos viendo cómo tanto la Unión Europea como el Gobierno de España viene eh, planteando con diferentes nombres, al principio se hablaba solo de la nueva normalidad, eh, después hablaba de la reconstrucción post-Covid y ahora, que yo creo que es una buena cosa, se va hablando más de transiciones socioecológicas eh, y se habla también, en algunos casos, incluso menos, pero en algunos casos incluso de resiliencia. Por ejemplo, el Gobierno de España, el Ministerio de Medio Ambiente, está hablando de resiliencia. A mí eso me parece que es una buena cosa. Ahora la clave es cómo y quién lo lidera. Es decir, si en esta inversión milmillonaria que se va a hacer se habla de casi 140.000 millones de euros más la inversión privada, otros 500.000 millones de euros, si esa inversión para las transiciones ecológicas está presidida sobre todo por el incremento de las tasas de ganancia del capital, entonces la prioridad no es el sostenimiento de las vidas. Es decir, para que ese cambio, esa transformación pueda servir para abordar los problemas que he tratado de plantear así de una forma un poco rápida y apresurada, necesitamos que el objetivo, que el objetivo real sea el sostenimiento de las vidas en condiciones de dignidad. El, el sueño, es decir, las dos cosas son posibles a la vez, ¿no? pero eso para mí es como la primera ley de, de Walt Disney, basta desear una cosa para que se haga realidad. No, no, una tiene que ser prioritaria y si la prioridad es el mantenimiento de las vidas, entonces, lo que sucede en lo privado está al servicio de esa prioridad previa. Y lo que queda, después de que las vidas se sostienen, es lo que se puede repartir el ámbito privado. Si es al revés, el sostenimiento de las vidas o las vidas decentes pasan a ser un residuo o un subproducto de lo que algunos sectores que tienen enorme poder quieren ganar. Y la lógica es radicalmente distinta, es radicalmente distinta, ¿no? Eh, yo creo, y quizás por venir más de los movimientos sociales, que desde luego es una cuestión de disputa de hegemonía económica. Creo que hay propuesta para poder disputar, pero es sobre todo una, gestión, una cuestión de disputa de hegemonía política y disputa de la hegemonía cultural. Y la disputa de la hegemonía política no es solo quien gobierna, que ojo, a mí desde luego no me da igual quien gobierne, me importa mucho. Pero lo que quiero decir es que el tipo de transformaciones que hay que hacer. Y el tipo de lógicas que hay que abordar es tan compleja que incluso cuando las personas que gobiernan están súper bien intencionadas y tienen claro lo que quieren hacer, sin una cantidad grande, sin una masa crítica de gente que quiera y desee esos cambios, tienen súper difícil poder hacerlo. Porque en algunos casos hay cosas como es básicamente derogar tratados comerciales que directamente lo que hacen es blindar el privilegio de las empresas. Y para derogar eso, en los marcos de presiones que hay, hace falta mucha gente que lo queramos. Que estemos dispuestas a defender a quienes hacen desobediencia institucional en las instituciones. No se puede pedir a alguna de la gente que ha llegado a las instituciones que desobedezca, que ejerza un papel de héroe y luego dejarlo colgando de la brocha. Y yo eso lo he vivido. Yo solo lo he vivido, por ejemplo, viviendo en Madrid. Es decir, donde ha habido, por ejemplo, una persona como Carlos Sánchez Mato, que sacó la cara por todos y, y no supimos ni defenderle ni apoyarle. Más que muy poquita gente. ¿no? Eh, esa disputa de la hegemonía política no se juega solo en la institución, sino que vamos a necesitar construir muchas experiencias en lo local. Muchas experiencias alternativas que constituyan laboratorios de experiencias y a su vez sean espacios donde tejer, Poder popular y poder colectivo, entre otras cosas, por si nos fallan quienes están en las instituciones. Porque si ellos y ellas no emprenden los caminos que hay que emprender, nos vamos a tener que buscar estrategias de autodefensa. Y no digo de autodefensa chunga, estoy hablando de ver cómo comer, de ver cómo tener un médico en condiciones, de ver cómo cuidar a las personas mayores en condiciones, si, como está sucediendo en algunos territorios, hablo por ejemplo de la Comunidad de Madrid, lo que hay más eh, es una especie de Estado fallido que un lugar democrático en donde se atienden las necesidades de la gente. ¿no? Por tanto, esa disputa de hegemonía política me parece clave. Y lo último es la disputa de la hegemonía cultural. Y con disputa de la hegemonía cultural me refiero sobre todo a combatir y trabajar, y yo sé que es complicado, ¿no? esa lógica sacrificial que dice que todo merece la pena ser sacrificado con tal de, la, de que la economía crezca. ¿no? Eh, es eh, trabajar y disputar el concepto de bienestar mayoritario ligado sobre todo al consumo. Es trabajar un concepto de libertad eh, centrado sobre todo en la libertad individual que no está conectada con la igualdad y que coloca la libertad del tener cuanto yo quiero sin ser consciente de que hay límites físicos como un derecho más que como un privilegio. A pesar de que el tener cuanto yo quiero lo que hace es de traer cosas básicas de la vida de otras personas. ¿no? Creo que hay un montón de personas que ya están en ese camino y si empezamos a mirar, seguramente vais a compartir experiencias de todo tipo estos días, pero si empezamos a mirar en el ámbito de la agroecología, de los cuidados, de los medios de comunicación alternativos, eh, de las empresas de servicios energéticos, de las empresas incluso de servicios tecnológicos, de tecnologías de la, de la comunicación, hay de, de la banca ética y popular, ¿no? Hay un montón de cosas que funcionan y están puestas en marcha. Creo que nos tenemos que involucrar en ellas, creo que las tenemos que intentar hacer crecer, pero sobre todo creo que la clave ahora mismo es no estar solos ni solas, es meternos en lo que sea, en lo que nos guste y dentro de eso crear espacios en donde nos guste estar. Si seguimos generando espacios de activismo o espacios de, de, de, de, de estancia política, por así decir, donde nos tratamos mal, hay un navajeo constante, lo vamos a llevar crudísimo, porque es que necesitamos mucho tiempo de militancia y nadie quiere estar en espacios así. Por tanto, crear espacios sanos, donde también se pueda respirar políticamente sin envenenarse, desde mi punto de vista ahora mismo es crucial. ¿no? En el fondo, para mí, es un problema de amor y suena un poco moña y no estoy hablando del amor romántico, estoy hablando del amor político, estoy hablando de la radical conciencia de que nos tenemos que hacer cargo unas de otras, de que no podemos vivir en solitario, de que estamos viviendo un momento en el que o nos juntamos o va a ser muy difícil que podamos salir con bien, eh, digamos, de estas situaciones ¿no? de que, que, estamos, que, que estamos viviendo en este momento. Y yo, para que tengamos tiempo para compartir, quiero simplemente terminar pidiéndoos, pidiéndome que nos involucremos en esta tarea que tiene un sentido vital tremendo y que es una tarea políticamente bien hermosa, pues con la mayor fuerza, el mayor amor y la mayor pasión que podamos. Así que muchas gracias. Bueno, pues a continuación puede preguntar. Raúl, vos ya pasan el micro y ahí si ¿no? se podrán sentirles preguntas. Y con o podido ver yo me imagino que mucha gente la con que es un placer lo fácil que hemos fa entender la problemática y lo que más me agrade de ella yo también es que dones soluciones, o sea que yo ahí, ahí... Te he escuchado contestar en otros debates y la verdad es que das esperanza porque das soluciones y eso es muy importante porque a veces desde los puntos más, digamos, rurales, no, no lo que comentaba antes, que no nos llega, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer si llevamos ya 40 años haciendo cosas para que el mundo rural no muera y, y no conseguimos hacerlo avanzar? Entonces, yo mmm, estoy muy encantada porque ya da soluciones para... para Cómo coger una punta de lanza y, y escalar para arriba. Pues entonces, el, se abre el turno de preguntas. Los que sí. queráis preguntar algo, levantad la mano y Raúl os pasará. Eh, bueno, empiezo yo para romper el, el hielo, que con este que me ha dicho Raúl que abrise yo, eh, por si no había preguntas, que no, no, no, no tengo voluntad de volver a, a pegarla a pegar la, la chapa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias ya yo por, por tus reflexiones y por, y por tus ideas. Yo sí que te quería, quería explicar una anécdota y después que, que desarrolles es, es un poco más esa, esa idea que has, que has comentado ya sobre, sobre la gestión de la, de la reconstrucción. Nosotros en el, en el Gobierno municipal, en estos... En estos meses, y es una anécdota que ya he contado en privado y bueno es un acto que somos todos conocidos. Nosotros hemos sufrido durante estos meses que en discusiones de junta de gobierno se nos dijese que ahora no era momento de hablar de transición ecológica, que era momento de hablar de economía, como si las dos cosas no tuviesen, no tuviesen nada, nada que ver. Y unos meses después estamos oyendo que desde otros ámbitos del, del ayuntamiento a nivel funcionarial hay preocupación porque todo el dinero va a venir... En, desde la Comisión Europea en destino a la transición ecológica y que los ayuntamientos, o en este caso el nuestro, no vamos a estar preparado, preparados para aprovechar esas inversiones en algo que no sea abrir y cerrar hoyos eh, de forma absolutamente absurda con el objetivo de, de mover la, la actividad económica. Y me gustaría que reflexionaras un poco sobre, sobre qué herramientas eh, consideras que debemos armar para que esa transición ecológica no sea una transición ecológica del 1%, sino que esté atravesada por la idea de la redistribución, de la transición ecosocial y que de alguna forma no la pilote eh, Iberdrola, sino que la piloten los movimientos ecologistas que durante, durante décadas en este país se han eh, preparado para, para momentos como, como estos. Eh, pues, la anécdota que contabas yo, esa me la encontrado un montón de veces. Lo del tema de de hablar de que no es el momento de la economía, sino el de la... O sea, no es momento para, para la ecología, sino para la economía. ¿no? Y, y, y creo que ahí hay un problema grande. Es decir, una persona, por ejemplo, que estudia ciencias económicas, puede pasar por la carrera y tener una asignatura cuatrimestral de economía de los recursos naturales, a veces incluso es optativa. Y sale de la Facultad de Ciencias Económicas con la convicción de que la naturaleza es un subconjunto dentro del campo económico y no justamente lo contrario, la economía un subconjunto dentro de la naturaleza. ¿no? Y por tanto, eh, este, esta cuestión, es decir, el, el, el, el haber buscado la naturaleza como, una, como, como la enemiga, a abatir es clave esto por ejemplo te lo encuentras también del lado de los movimientos sociales a veces a veces ha habido discusiones no con todos pero con unos ámbitos que con algunos ámbitos del sindicalismo donde el, el, el planteamiento es que eh, que los puestos de trabajo mantener los puestos de trabajo justifican cualquier tipo de destrucción aunque esa destrucción se lleve luego por delante los propios puestos de trabajo o sea hay una dificultad Ahí para, para entender que no hay economía posible sin naturaleza como no hay tecnología posible sin naturaleza, ¿no? En cuanto a las herramientas, yo estoy estudiando ahora bastante una herramienta que a lo mejor os viene súper bien. A mí me, me parece que es muy potente. Hay una tipa, no sé si os suena, que se llama Kay Redward, que es una economista que ha... Luego, si queréis, os paso el, el, algún contacto de interés. Que ha trabajado, sacó un libro que se llama La economía del donut, ¿no? Y a partir del libro de la economía del donut han creado una plataforma bastante potente que se llama el Donut Economy Action Lab o algo parecido. Eh, y están ahora haciendo el aterrizaje de la economía del donut a las ciudades. De hecho, la ciudad de Ámsterdam, por ejemplo, ha cogido esa tecnología para repensar toda la reconstrucción, así con un horizonte largo con vistas a la transición ecológica y en la resiliencia de la mano de esta gente. ¿no? ¿Por qué a mí me parece que es potente esa, esa herramienta? Bueno, pues que, porque se basa en un esquema que es súper sencillo. Ellos trabajan un poco, con eh, pintan dos círculos, uno inscrito en otro. En uno de los círculos está el techo ecológico, marcado por una serie de indicadores, como puedan ser pues, el desborde de, los, de las emisiones de gases de efecto invernadero, el ciclo del fósforo, que está ahora mismo, vamos, destrozadito, perdido y es el, el que, en el que se basa la agricultura, eh, el agua, la capa de ozono, es decir, una serie de indicadores concretos. Pero luego, dentro de ese círculo, pintan lo que llaman el suelo mínimo de necesidades, que es un suelo de necesidades articulado por una serie de indicadores que os podéis imaginar cuáles son. Yo alguno lo discutiría, pero bueno, son básicamente alimento sano, acceso a la vivienda, acceso al agua, cuidados adecuados, eh, participación, la existencia política. Es decir, el, el que tu voz cuente en el lugar en donde vives, una serie de indicadores. ¿no? Entonces, ellos parten de que un lugar que camine hacia la sostenibilidad tiene que estar entre el suelo mínimo de necesidades y el techo ecológico. Por eso dicen que hay como un donut, el bollo donut, eh, que en la parte, digamos, donde está el bollo es lo que podemos considerar eh, sostenibilidad de la vida o seguridad. Cuando estás por debajo del suelo de mínimo de necesidades lo que haces es que te caes por el agujero y cuando eh, sobrepasas los límites directamente aquello nos hace sostenible. ¿no? ¿Por qué me parece importante? Pues porque cuando pensamos cómo invertir, por ejemplo, en los fondos europeos o lo que fuera… Yo creo que hay que ir pensando dos cosas a la vez. Por una, la sostenibilidad ecológica y, por otro lado, lo que se ha llamado el plan de choque social. Es decir, garantizar que no se nos quede la gente por el camino. Y pensarlo a la vez da posibilidad de articular los fondos, no mirando solamente, porque eh, lo que tú dices de abrir y cerrar hoyos, eso es un disparate y lo hemos conocido siempre, pero podemos, se nos puede ir la cabeza también en el tema de decir si hará lo que importa es lo verde, Vamos a colocar molinos a tutiplen en todos los lados y a lo mejor esa tampoco es la solución. Entonces, tenemos que pensar y, y eso da para pensar la redistribución de esos fondos desde el punto de vista de la vivienda, de la, pero pensándolo todo a la vez y en un plazo de tiempo. Ellos tienen una metodología para poder hacerlo y a mí me parece que es súper potente. ¿no? En el ámbito urbano, por ejemplo, en el caso de Castellón, estaríamos hablando que se sabe, porque hay bastantes trabajos, que abordar la cuestión de la vivienda de la vivienda y de la rehabilitación energética de la vivienda, es decir, de la edificación, no tirar lo que hay y volverlo a hacer, sino rehabilitar lo que hay. El tema del transporte, clave, absolutamente crucial, ¿no? el, el cambio en el modelo de transporte. El planeamiento urbano, cómo se organiza la ciudad, sobre todo para crear cercanía y para conseguir también que los cuerpos diversos que recorren la ciudad lo puedan, la puedan recorrer en condiciones. Hay veces, por ejemplo que hay gente mayor que no puede ir a su centro de salud caminando solamente porque faltan bancos para sentarse en el trayecto. Esto la economía feminista lo ha trabajado fenomenal. Y hay opciones de micropolítica, de microurbanismo, que pueden mejorar enormemente la, la ciudad y a veces lo único que hay que gastar es pintura para marcar, digamos, de otra forma distinta. ¿no? O el, lo que tiene que ver con los sistemas alimentarios, crucial. Y entonces ahí la cuestión de los sistemas alimentarios engancha con el mundo rural. O sea, yo creo que la clave, esto por ejemplo lo están haciendo en Vitoria, que también te, yo te puedo pasar algunos de los equipos que están investigando. En Vitoria lo que están trabajando es con una cosa muy interesante que es el concepto de ecorregión. Es decir, no están haciendo planeamiento urbano o planeamiento rural, sino que están tratando de concebir el territorio como una ecorregión, de tal manera que el tejido rural que se genere sea un tejido rural vivo y digno y, a la vez, conectado con los modelos urbanos sin los cuales eh, no puede vivir ni el uno ni el otro, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo hay un montón de, de equipos muy interesantes que están haciendo cosas y las están intentando aterrizar y la clave de todos ellos es no pensar solo una dimensión. Es decir, claro, porque es verdad que se puede correr el riesgo de que de repente nos encontremos con una porrada de millones y nos veamos en sitios donde antes hacían nuevas carreteras y se agrandaban eh, carriles, ahora se hacen carriles bici a casco porro, a lo mejor sin mucho sentido. A ver, que hay que hacerlos, ¿no? Pero quiero decir, sin mucho sentido. O se ponen mm, paneles solares a... A mogollón nos da por meter, yo qué sé, por plantar coles en las rotondas. Y no, y, o sea Quiero decir que hay que pensarlo, y hay que pensarlo en el corto, en el medio y en el largo plazo. ¿no? Y, y creo que esas, ese tipo de, de iniciativas están bien. Ahora mismo del, del Donate Economy Action Lab hay un chico que es inglés, que habla súper bien, eh, castellano, que está viviendo en Cádiz. Lo digo porque le tenemos ahí todo cerquita. Y, y se puede tirar también de, de él para ver cómo están haciendo los aterrizajes en, en otras ciudades. Eh, hola, muchas gracias por, por la, la tarde que nos has hecho pasar tan buena y tan iluminadora. En muchos sentidos. Y respecto al tema de, del fin del sistema y al tema de las ayudas también que ha, que ha comentado Fernando, eh, no, no sé, yo tengo la duda o, o el temor de que ese ese bloque de ayudas, ese bloque de millones que, que va a llegar cuando llegue, que creo que, no, que está aún viajando, eh, si no se vendrá también envenenado, como vino el bloque de ayudas del 2008 y condicionado a una serie de, de, de puntos de destino ¿no? Que, no, que no nos dejen hacer eh, o conjugar un poco lo que es necesario y, y vital para una sociedad civil eh, activa y despierta con la voracidad de un sistema que quiere perpetuarse a toda costa. Entonces. No sé, si hay, si esas, esas, ese dinero o esas ayudas, si se sabe ya si van a venir con algunas condiciones eléctricas pequeña o si realmente serán posibilitadoras de, de, de un cambio sí. real. A ver, yo no lo sé, pero tengo la misma sospecha que tú, la misma. Es decir, que, que puedan venir las ayudas. O sea, yo, no, yo creo que el hecho de que, sean, que se metan en cosas de las que solemos llamar verdes, va a ser incuestionable porque las élites económicas son totalmente conscientes de que la inversión en fósiles, de que, o sea, de que determinadas inversiones ya no tienen ningún sentido porque eh, están condenadas a morir. Es decir, ahora mismo algunas de las empresas que están, no sé si estáis siguiendo por ejemplo conflictos laborales muy fuertes como el de Alcoa o como el de Nissan, digamos que esos cierres... Eh, que se están produciendo no vienen provocados porque se hayan aprobado eh, leyes ecológicas, vienen provocados por puro colapso, digamos, de eh, modelos económicos fosilistas que es que no se pueden sostener. Que, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos eh, prometió eh, cuidar y mantener toda la industria que llamaba local y, por ejemplo, el principio de este año, fue de, jo, yo, que con esto del coronavirus tengo ya un lío, sí, sí fue el de este año, amaneció con unos despidos absolutamente brutales de decenas de miles de trabajadores de la General Motors eh, en, en Estados Unidos y de Ford en Estados Unidos. Es decir, porque hay ya determinados sectores que no se sostienen por pura bulimia y colapso del propio modelo. Entonces, yo sí que creo que una parte importante de los fondos que vengan van a venir encauzados y orientados a lo que se llama verde. Ahora bien, lo verde, si no hay una mirada de clase, si no hay una mirada de distribución de la riqueza, se puede transformar en ecofascismo muy fácilmente. Es decir, podemos apostar, por ejemplo, eh, por la agricultura ecológica, desvinculada de la agroecología y de los productores y las productoras. Pero claro, yo al menos no aspiro a que generemos un modelo de Consumo ecológico pijo progre, donde quien puede pagar un kilo de tomates a cinco euros y medio lo paga y quien no, eh, pues los come petaditos de, de químicos y de glifosato, ¿no? Entonces, para poder hacer modelos que le alcancen a todo el mundo, esa mirada de clase es crucial. Yo tengo la sospecha de que parte de esos fondos puedan venir supeditados, eh, como ha sucedido en otras ocasiones, a lo que se llaman reformas que liberalicen otros espacios. Porque, por otro lado, por ejemplo, lo que es liberalizar todo el negocio de los cuidados es un negocio hiper suculento para las grandes empresas. De hecho, de los tratados comerciales que está en este momento negociando la Unión Europea, a mí uno de los que me, va, me parece más peligrosos es el TISA, que es el tratado comercial que trata de blindar o de abrir a las empresas multinacionales todo lo que tiene que ver con la salud pública, eh, lo que tiene que ver con el cuidado, con las residencias de mayores, porque claro, es que ese es un, es un, un, un negocio eh, que, eh, del que no vamos a poder prescindir nadie. Es decir, cualquier persona que aspire a estar razonablemente cuidada, si no hay un sistema público o sociocomunitario que funcione, tirará, si puede, pagarlo de la, del, del negocio de la industria. ¿no? A lo que iba... Eh, o sea, la, si, si las ayudas vienen vinculadas, y si se traga con eso, a recortes y reformas, en la protección social eh, se llamarán verdes, pero pueden terminar en el ecofascismo facilísimamente. Por tanto, vuelvo a insistir, para mí la clave es que toda la transición que se haga lleve de la mano la justicia y la perspectiva de clase, la ecológica y la feminista a la vez. Digo la feminista porque puede haber también miradas ecológicas que le encalomen de nuevo todo el trabajo de cuidados y de mantenimiento cotidiano y generacional de la vida en un sistema que ataca la propia vida a las mujeres. ¿no? Y por ahí no vamos a pasar tampoco. ¿no? Entonces, el, el, a mí me preocupa también eso y creo que tenemos que estar muy pendientes porque puede suceder perfectamente. Eh, muchas gracias. Eh, y yo eh, una pregunta. Eh, vemos que este sistema, si algo es, es desigual. Entonces, en el ámbito rural nos ha, nos ha tocado pagar, diríamos, la factura de esa desigualdad. ¿vale? En esa transición, ¿qué papel debería jugar el ámbito rural? Uh -huh. Bueno, yo creo que los medios rurales son, eh, hablo de medios porque muchas veces se homogeniza el, el rural como en, en un todo y hay una diversidad impresionante en medios rurales. ¿no? Desde mi punto de vista es, es fundamental. ¿Qué papel ha jugado hasta ahora el medio rural? El de una especie de colonia interna, de colonia interior, no era el país colonizado fuera, eran las colonias interiores al servicio... O sea, por ejemplo, yo, yo participé en un estudio que, que se llama El metabolismo regional de la economía europea, de la economía española. Y entonces, eh, lo que se hizo fue un análisis material, digamos, de, de dónde salían eh, las materias, la energía... Eh, eh, era casi todo biomasa, ¿no? Eh, productos agrarios y demás, y, y a dónde iban. Y lo que se veía era una extracción permanente de materia orgánica y de recursos, por ejemplo, de Andalucía, de Extremadura, de las Castillas, que tenían como beneficiarias fundamentalmente el área de Madrid, eh, el área de Barcelona, el área también de Valencia y, sobre todo, las zonas, eh, el conjunto del País Vasco. Es decir, que esos, esos intercambios y esos flujos que se producen a escala eh, norte global, sur global, entre países se dan también dentro del propio territorio. ¿no? Lo que hemos venido viendo es que ahora mismo, por ejemplo, hay aprobadas un montón de concesiones, bueno, hay solicitadas, algunas aprobadas y otras no, un montón de concesiones mineras de extractivismo dentro de nuestro territorio. Por ejemplo, una mina de litio pegadita a Cáceres, otra de cobre que se ha, quedado, se ha conseguido frenar momentáneamente en Santiago de Compostela una mina de uranio en, en la zona de Salamanca, en el Retortillo. Es decir, hay cientos de, de solicitudes de, de extractivismo minero en zonas del rural, zonas que previamente mmm, han sido eh, en las que se ha forzado a que la población abandone. Se ha forzado a que la población abandone, pues limitando los recursos públicos, haciendo del medio rural un, un medio envejecido y, y, y además en el que es difícil sostenerse, ¿no? Ya el, el, el, el salto mortal se ha dado con las macrogranjas porcinas, que es la última burbuja económica que está explotando incluso antes de que se desarrolle del todo, ¿no? porque la propia China está empezando a producir ya carne de cerdo, bueno, que es, ya si habláramos de cómo se produce es de flipar, ¿no? carne de cerdo en su propio territorio y aquí se ha forzado a que haya habido familias o pequeñas industrias que se hayan endeudado hasta las orejas para montar las macrogranjas porcinas y están ya teniendo problemas de, de compraventa de, de, de la carne de, de cerdo. ¿no? Claro, ¿qué papel tiene que jugar? Yo creo que también ahí el coronavirus nos ha ofrecido algunas cosas interesantes porque de repente el campo y los pueblos han revalorizado un montón. Es decir, era que quien ha pasado el confinamiento, sobre todo en según qué ciudades, o sea, el proceso de, de intento de huida al campo está siendo tremendamente brutal. Por un lado, tiene de positivo que la vida rural o la vida de campo se resignifica y se valora. Por otro lado, tiene de negativo que pueda convertirse en un proceso gentrificador de los medios rurales, eh, muy rápido y muy destructivo también. ¿no? Desde mi punto de vista, el papel del campo. Eh, queramos o no queramos, vamos a vivir con menos energía. Y eso hace que antes o después, digamos, el aterrizaje de la producción de alimentos lo más cerca posible de donde son consumidos es clave. Vamos a tener que producir alimentos en nuestros territorios, crear circuitos cortos de comercialización, comercios de proximidad, hacer posible forzar los cambios a la agroecología, es decir, desde, desde las formas de producción tradicional con mecanismos que son perfectamente factibles de penalizaciones a otro tipo de producción y de ayudas, porque la economía convencional está tremendamente subvencionada. Podrían cambiarse la orientación de toda esa inversión de dinero público a la producción agroecológica, ¿no? Es decir, eh, la producción vamos a tener que hacerla en el medio rural, pero para que la producción se haga en el medio rural en condiciones de dignidad y además haya gente que quiera vivir en el medio rural, necesitamos pensar los servicios públicos los servicios culturales, el hecho de que la gente pueda tener un médico relativamente cerca de donde vive sin tener que hacernos una porrada de kilómetros, todo el tema de los servicios de cuidados, porque en, el, en los pueblos, en el rural, hay muchísima gente envejecida que necesita cuidados y que en este momento está teniendo que abandonar, ¿no? Y una cosa fundamental, cuando miras sobre todo en, en la literatura de sociología rural, hay que revisar todo el patriarcado en el medio rural las primeras que se piran de los pueblos son las chicas jóvenes. Y se piran de los pueblos, en muchos casos, porque el único espacio de socialización posible es la puerta de tu casa, porque incluso proyectos propios, emancipadores o, lo hablábamos hace un momento, si eres tú sola, eh, tienes o sea, hay, hay verdaderos obstáculos a que las mujeres, sobre todo jóvenes, pongan en marcha proyectos productivos dentro del, del campo, porque hay una resistencia sistemática que lo hagan. ¿no? Eh, es muy difícil que las personas puedan vivir sexualidades no normativas en el medio rural, eso también hay que trabajarlo. Lo que quiero decir es que a mí me parece que toda la dinámica de apoyo y de trabajo para revisar y modificar conductas tremendamente patriarcales en el rural, también es fundamental para que, bueno, para que haya gente que quiera vivir allí. ¿no? Eh, yo creo que, que, que se están desarrollando muchísimos proyectos, es verdad que muchos de ellos eh, casi tienen que ser ciudadanos heroicos para poder, y ciudadanas heroicas para poderlos llevar a, a cabo porque no hay eh, ni ayuda, todos son obstáculos. Por ejemplo, en la agroecología pues hay gente que, que, que no puede pagar los sellos de producción agroecológica. Es decir, si tú tienes una pequeña eh, granja, un pequeño espacio productivo y para que te den el sello de agroecológico tienes que pagar una pasta, la mayor parte de la gente no la, no la paga. ¿no? Lo que está haciendo alguna gente, yo participé en un proyecto así, es establecer certificaciones participadas. Y son grupos que se organizan y lo que hacen es dar un sello de confianza a partir de las visitas y de la revisión del, de la, del espacio en el que se produce, ¿no? Es, ahora mismo está en la legalidad ese tipo de certificación participada, pero es lo que hace que algunas personas puedan más o menos medio vivir de la producción que están teniendo en el, en el campo, ¿no? eh, Yo, eh, los, la cuestión cultural es también muy importante. Hace poquito, Conocí, por ejemplo, una experiencia que me ha interesado un montón en, en Galicia y empezaron a organizar un festival agroqueer, ¿no?, eh, con personas que, bueno, pues que están… Eh, que llevan tiempo con el tema de las disidencias sexuales, pero si traigo el proyecto es porque se ha generado de tal manera que ha encajado fenomenal con la gente que vive en el lugar. Es decir, que no son la panda de rarunos que están en el pueblo y que se llevan fatal y que los miran toda la gente que lleva allí viviendo toda la vida, sino que ha logrado encajar. Y vamos encontrando muchos lugares, no todos, pero vamos encontrando muchos lugares en donde mucha gente mayor que ve que su pueblo se muere, que su pueblo desaparece, empieza a abrir posibilidades eh, pues para que otras personas eh, puedan desarrollar la vida en el, en el rural. ¿no? Habría que mirar también, por ejemplo, pues en zonas como Aragón, no sé si en, en, en la zona de Maestrazgo me parece que hay alguno, alguno también en, en, en, en, la, en el País Valencià, eh, pero habría que mirar también, eh, de alguna manera, no, no, no se trata de legalizar exactamente, pero sí de dar garantías a la gente que ha ido ocupando pueblos en las últimos, los últimos 30 o 40 años, que ha reconstruido allí sus vidas, que hacen la vida con la gente, pero que están colgando de la brocha legalmente para que no les pueda pasar casos como, cosas como le ha pasado a la gente de Fraguas, en Guadalajara. ¿no? Eh, o sea, hay mucho camino por, por recorrer y el trabajo este con el concepto de corrección yo creo que es muy, muy potente. ¿no? Pero vamos, aquí sobre todo las que tenían que hablar son las personas que llevan un montón de tiempo pegándose con esos proyectos, que se han encontrado con todo tipo de dificultades y que podrían seguramente plantear un montón de, de propuestas de cómo poderlo hacer de otra manera. Yo creo que hay que escuchar mucho, mucho, mucho, mucho a la gente que está en los territorios y que lo está viviendo. Sí, no, yo tengo dos preguntas que han llegado por, por Internet. Yo creo que las has contestado un poco. José Antonio García dice, ¿con veo ya el porro de millones de euros de Europa para la reconstrucción y qué sembla? ¿Acabarán las grandes empresas en yok de las más de Ciudadán? ¿Lo, ¿Lo has entendido? Te lo traduzco. Sí, sí, sí. Pues sí. Es un poco lo que, ha preguntado. Lo que preguntaba él. Eh, o sea, yo ahí sí que quiero decir que yo sé que el momento este de la pandemia es difícil, pero cuando nos preguntamos si acabarán en tal sitio si servirán esto para lo otro, o sea, a mí sinceramente me parece que lo único que va a hacer, que no acabe de ahí, no acabe ahí, es que tengamos una organización social que lo impida, ¿no? O sea, yo quiero llamar la atención, o sea, porque me parece que... Es... O sea, yo el año pasado me fui a Chile un 26 de octubre, con la revolución recién empezada. O sea, no he respirado más, más, más lacrimógenos en mi vida, no he ido a más manis seguidas, yo creo que en toda mi vida, ¿no? Y, o sea, es la cuna del neoliberalismo. Es el sitio donde se ha experimentado todo, la privatización de las pensiones, la privatización del agua, pero, pero no la privatización de, lo, de las canalizaciones de agua, la privatización de la fuente. Es que el agua que abastece Santiago de Chile es de una empresa que se llama Aguas Andinas, que a su vez es propiedad de Aguas de Barcelona, que vende y compra el agua de, de, de, del cajón del Maipo, que es la que bebe la gente que vive en Chile. ¿no? Eh, se han privatizado las autopistas, se ha privatizado la educación, se ha privatizado todo. Todo. Y tú hablabas con chilenos y chilenas y después de la dictadura, después de la tremenda represión y después de toda la labor de los Chicago Boys eh, directamente conectada con el pinochetismo, ellos venían a plantear… Eh, lo que te contaban es que no había forma de hacer nada en el país, ¿no? Joder, pues mira tú la que se ha liado. O sea, como que había un malestar de fondo y una organización de fondo que al final, por una subida de unos céntimos en el precio del billete del metro sería la de San Quintín. Y yo, yo cuando estuve, que estuve dos meses, o sea, participé en un montón de asambleas, de cabildos en los barrios que se, que se generaron y la gente tenía clarísimo lo del tema de la Constitución, porque la Constitución de base pinochetista era la que había posibilitado, digamos, pues toda, toda, toda la, la aplicación de las tesis de Milton Friedman hasta unos extremos insoportables, ¿no? Y, y participé en varias, en varias reuniones que a mí me recordaban mucho algunas de las del 15M, donde había un montón de gente completamente pez en los temas de política que no había pensado, pero que se ponía base cero a pensar en cómo sería una vida que les merecería la pena y cómo la podían hacer en común con otra gente. ¿no? Y de repente empezaron a mirar al pueblo mapuche, de repente empezaron a mirar a los hombres verdes, que son los hombres eh, que extraían carbón y que tenían en las grietas de la piel, les salía líquido verde. Es decir, el, el, el, que a la gente de las zonas de sacrificio empezaron a mirar eh, pues a Endesa intentando eh, hacerse con, con los glaciares y los saltos de agua en el sur del país. ¿no? Y han tenido un proceso de politización súper rápida. Joder, y es que han conseguido forzar un cambio en la Constitución. Y cuando intentaron controlarlo además para que quienes controlaran el cambio en la Constitución, fueran un grupo de próceres, que fueran todos ellos diputados, además han dicho que no. Que quieren elegir a ciudadanos electos que hagan eso. ¿Quiere decir eso que lo que salga va a ser maravilloso? No, veremos a ver qué sale. Pero lo que quiero decir es que en un sitio que ha sido el laboratorio de, del neoliberalismo más atroz, o sea, ha surgido, han sido capaces de poner encima de la mesa el tema de decir queremos organizar la vida de otra forma distinta porque esto ya es insoportable. Entonces, si la porrada de millones se va a ir a un sitio o se van a ir a otro, desde luego que tenemos responsabilidades asimétricas, pero nosotros y nosotras también la tenemos. ¿no? Y responsabilidad no es culpa, ojo. La culpa a mí me interesa poco. Responsabilidad es la capacidad que tenemos de hacernos responsables de algo. Hacernos agentes de algo. Y entonces, donde vayan los millones, mucho va a tener que ver con cómo nos organicemos o no nos organicemos, en mi opinión. ¿no? Después, a raíz de Hasido comenta, al fin de que dibujo José Antonio García, me agradaría preguntar en qué sectores caldría invertir, destinar esos dines. Es decir, desde el sector público, en el Ayuntamiento de Castellón, ¿qué sectores cal promoure? Uh -huh. Más o menos, también has contestado, pero ya porque… Sí, a ver, yo aquí me da más, más pudor plantear porque, quiero decir, colgarte de la brocha sin conocer un lugar eh, intensamente no, no tiene mucho sentido. Es decir, que hay que… Eh, vosotros y vosotras seguramente conoceréis mucho más… Eh, la materialidad de vuestra ciudad, cuáles son los problemas y demás. Y, y yo vendría, yo lo que voy a plantear son generalidades, no para Castellón, sino para el mundo, eh, los conjuntos urbanos, ¿no? y, y lo que, o sea, hay elementos que, que son claves, tiene, son el sistema alimentario crucial. O sea, el año que viene, por ejemplo, Barcelona va a hacer un trabajo intenso porque va a tener la capitalidad eh, de una cosa que de sobre soberanía alimentaria y piensan hacer un trabajo de sostenibilidad ligada a la alimentación. La alimentación es crucial y tiene dimensiones que son materiales de reorganización, de circuitos cortos de comercialización, incluso ver qué tipo de agricultura... Eh, urbana y periurbana se puede estimular, contacto con zonas eh, rurales de alrededor con ese concepto de corregión y también una parte alimentaria importante, ¿no? Porque el aprender a volver a tomar productos de temporada, el primar la cercanía sobre la lejanía y sobre todo la reducción eh, brutal del consumo de proteína animal es muy importante, ¿no? desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista material, desde el punto de vista económico, de uso de agua, de uso de tierra y también desde el punto de vista, eh, digamos, del bienestar animal, que a mí personalmente me importa mucho. Quiero decir que muchas veces es como esto de la ecología o la economía. Te dice, ¿te importan más las personas o los animales? Y digo, pues mira, es que me caben todos dentro. O sea, eh, es que no, te quiero decir que si yo me veo a elegir es que a veces hay, hay, hay dilemas que son absurdos. O sea, si yo ahora mismo tengo aquí una balsa hundiéndose y tengo un bebé y un perro, pues me llevo primero al bebé y lo tengo clarísimo. Pero si puedo volver a por el perro, vuelvo. O sea, que, que no es incompatible, que no es incompatible y estamos viéndonos obligados a elegir entre dicotomías permanentemente que son falsas dicotomías. ¿no? La alimentación, por tanto... Lo que tiene que ver con la edificación, clave, clave, en la edificación de los últimos años se va una cantidad de energía brutal y se pierde eh, la posibilidad también de captar eh, energía y convertir en espacios de, de producción, ¿no? Eh, sin olvidarnos de la calidad de la vivienda desde el punto de vista de, de la habitabilidad. Es decir, a veces, yo estuve hace nada en unas jornadas que eran sobre resiliencia en la ciudad, y hubo dos personas expertas que, cuando hablaron de ciudad y de resiliencia, no hablaron de personas. Y dices, esto es como lo de los edificios inteligentes. O sea, eh, al final la resiliencia es una característica de los sistemas vivos. Lo que puede ser es resiliente la vida, de la, la vida de las personas y, y, y el resto del mundo vivo en una ciudad, una ciudad sola nunca resiliente, ¿no? Entonces, ese tema es importante. El transporte fundamental, el modelo de transporte es clave. Vosotros además tenéis la suerte de tener un tamaño eh, que es una escala superhumana. Entonces, bueno, pues en, en temas de movilidad, eh, desde esa dimensión de corregión y de contacto con los alrededores es clave y las cuestiones de planeamiento urbano. Yo no sé si hay mucho o poco turismo en, en Castellón, eh, pero si se estimula algo de turismo, no pueden ser los monocultivos turísticos de eh, Baleares o de Valencia o de Barcelona, que, que se han mostrado también tremendamente frágiles cuando vienen cosas como las que han venido, sino que habrá que pensar en otras cosas distintas, el cuidado. Es decir, imaginad en una ciudad como esta, desde redes de cuidados compartidos hasta eh, temas de atender la soledad no deseada, eh, lo, en la educación, por ejemplo. Hay, pues, yo ya sé que un, un gobierno municipal no tiene competencias de educación, pero se puede trabajar también con el gobierno autonómico. En, en concreto, me consta que, que el del País valencia en cuestión de educación, hay una apertura enorme para poder un, hacer un montón de cosas y casi un 40% del currículum oficial que estudian los niños y las niñas depende del gobierno autonómico. Es decir, pues conseguir que niños y niñas, en lugar de recibir una inyección de neoliberalismo en vena desde que entran en la escuela, aprendan, a, aprendan cosas que no les hagan eh, poner en riesgo su propia supervivencia, a mí me parece que también es otro campo, y luego todo lo que tiene que ver con la educación social, campañas, que la gente entienda los problemas que afrontamos. O sea, yo estoy convencida, a veces hay gente que plantea que de estas cosas no se pueden hablar porque genera el miedo. Y a mí me parece el mayor, la mayor falta de respeto que puede haber hacia las personas, porque el miedo solo paraliza si no sabes hacia dónde correr. O sea, si tú tienes miedo y estás sola, pues lo pasa fatal. Pero el miedo es una emoción humana que nos permite estar en situación de alerta ante las cosas que nos amenazan. Es que es sano tener miedo del modelo económico que, nos, que hemos generado. Y el problema... Es que, eh, que, alguno lo insinuabais eh, de alguna manera, ¿no? A mí me gusta mucho, le escuché, le leí en un artículo al Bruno Latour, el, el, el filósofo, decir que el problema que tenemos ahora es que nos imaginamos antes el fin del mundo que el fin del capital. El problema es que, eh, del, del, perdón, del Bruno Latour, es que nos imaginamos antes el fin del mundo que el fin del capitalismo. O sea, nos entra más en la cabeza que el mundo se acabe o que se destruya, que, que pueda terminar el capitalismo. Y es que eso, o sea, es que racionalmente no tiene ningún sentido y se puede trabajar, ¿no? Las redes no han preguntado nada más. Si ustedes, vosotras, vosotros, ya damos por, si tú quieres, yo quiero felicitaros y... Bueno, la ocasión que nos has brindado de disfrutar y sobre todo de darnos esperanzas y sobre todo también de, de, de apoyar, a, o sea, de englobar todas las materias porque individualmente nadie vamos a avanzar, ni el mundo rural donde estamos ni el mundo de las ciudades, ni el feminismo, ni el socialismo, ni nada que pueda darnos un empuje. Y, te, y desde el mundo rural que yo que yo habito en este, en este caso desde hace más de 36 años, sí que puedo decirte que hay una gran sensibilidad por parte de la gente joven para buscar soluciones y cambios y poderse quedar en, en donde son, digamos, eh, nacidos, pero no por el, por el sitio, sino porque realmente quieren vivir en, en, en ese espacio. Y te agradezco mucho tu presencia y tu ayuda.